Hola uh, a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepyntora y seguimos con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Lo habíamos dejado por aquí e íbamos a ir al Battle Royale. Primero, me faltaba hablar con más gente de esta ciudad, así que vamos a revisarla un pelín más. Mira, aquí hay una Ultra Ball que me va a dar muy bien para capturar a mi siguiente Pokémon de ruta. Y, y, y, y... Nada, aquí está. No me sorprendo en absoluto. Al final siempre se me ocurre cualquier cosa. Acabo volviendo... Siempre que se me ocurre cualquier cosa acabo volviendo al Estadio Royal. Démonos prisa, creo. Cero. Uy, creo. Es hora de aplastar a la competencia. Aunque hacemos una fuerza tal que podremos proteger a quien sea. Vale. Macha. Macha. <risa> la macha la macha estará muy contesta a ver primero que nada debería coger lo que viene siendo todas las domicilias que puedan haber en la zona y creo que hay unas cuantas así que mira aquí hay una vamos a hablar con la señora con el nene Oye, ¿has participado en... ¿no? Pues no... ¿Puedo preguntarle otra vez? Y a ver si le respondo que sí. No, nah, no me da nada. Pensaba que me podía algo. Sí, todo lo que tú digas. Por aquí viene es mi insignia. Esta señora. Ah, aquí hay otra. 27. Uy. Dentro otro poco. Nah pues nada, digamos que ya están todas, así que... Vamos para aquí Me alegro de verte por aquí Oh my god Es el... Ba es el señor royal soy el paradín del Battle Royale y mi misión es dar a conocer al mundo esta gloriosa tradición. Me llamo Royal, enmascarado. Pro royal, ¿quién? <ríe> el profesor, es usted. Royal, el enmascarado, he dicho. Si, sí, si, tú Que se te vea la lengua. He venido a presentarte el Battle Royale, el estilo del combate tradicional de Alola que se ha ido preservando de generación en generación. Presta mucha atención, cuatro entrenadores Cada uno se bate usando tres de sus Pokémon en un combate sin tregua Donde solo se puede haber, solo puede haber un vencedor El Battle Royale termina cuando uno de los entrenadores cae fuera del combate Y el equipo que ha derrotado a más oponentes Y con el mayor número de Pokémon en pie es el que se alza en la victoria Ojo, quiero aclarar si mi Pokémon muere en el Battle Royale, no es una muerte del Nuzlocke. Esto es obligatorio, no es algo que... Bueno. O oh, sí. No, no, no, no, no. Lo mejor será que pruebes por ti mismo. Empezaremos con un Pokémon por cabeza. ¡Wow! ¡Cómo mola! Es, es Royale, el enmascarado. Quiero luchar, quiero luchar. Muy bien, chaval. Y tú también. ¿Qué falta gente? Ahora conmigo somos 4 en total, el número justo para dar comienzo a un Battle Royale. ¡Wow, ¡Oh, Gladio! Descubrir, experimentar y vivir cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura. Ese es el espíritu. Y este es el momento de dar comienzo a un Battle Royale memorable. 3, 2, 1, ya! ¡Ups! ¡Espérate! ¿Y cuándo le al Pokémon? ¿What? Que va a ser el primero de la lista ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Definitivamente No puedo elegir No puedo ganar así pues no puedo cambiar de Pokémon Hay que entender eso Entonces Digamos que el Battle Royale No es una batalla normal No entra dentro de los, ¿no? Mira, ah, que tengo míos. Un experimento Que tengo gani <ríe> A ver Código cero puede ser... Mira, le he bajado la, la potencia de ataque a todos Voy a intentar cargarme a Dartrix ¿Qué? ¿Qué ha sido ataque a todos? Perfecto, oye Me gusta <ríe> se protege Ah, que poco quita Así no puedo ganar ¿Sabes qué te digo? Voy a usar acoso con la matrix. Que usa persecución. Paga no tiro, me cago en la leche. <risa> Ganó Tilo. Bueno, pero tampoco murió el mío. Digamos que es una semivictoria. <risa> <risa> ¿Qué te ha parecido? Canela fina, ¿eh? No hay forma mejor de divertirse que un buen Battle Royale. Además, te da la posibilidad de medirte contra el adversario de altura. Eso sí que ha sido un combate a rojo vivo. Espero que pongas el mismo empeño y la misma pasión en mi prueba. Soy Kiawe, el capitán de fuego. Sigue por la ruta 7 hasta el área volcánica del de Huela. Te estaré esperando a la cima. Si pretendes completar el recorrido insular, te recomiendo que traigas contigo a tus Pokémon. Más capaces. El pintor Atilo. ¿Cómo vais con las pruebas? ¿Cómo vais con las pruebas? Espero que estéis dándolo todo con vuestros Pokémon y disfrutando al máximo de la experiencia. Pero Royal, como sabes que estamos realizando las pruebas. Ah claro, es porque llevamos nuestras insignias de recorrido insular, ¿no? Yo me lo estoy, pero estoy pasando pipa con tantos combates Pokémon. Pero ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? Para entrenarte o buscas amigos? Es un lobo solitario. Si no cuento con la fuerza suficiente, no podré proteger a nada ni a nadie. No tengo tiempo para andarme con jueguitos. Vaya, la realidad de la vuelta. De la vuelta. A ti te hacen falta un par de colegas con los que están unas risas. Así se te pasarían todas las penas. Ese dirá lo que quieras, pero yo me lo he pasado en grande en este combate. Los Battle royales son, son las reperas y mis Pokémon también se lo pasan pipa. Pues nada. Muy bien. Nada, con este blé. No me acuerdo Macha, ¿no? No, este dice champ Lo que dice macha es de la puerta <risa> es, es una macha Bueno Vale, aquí hay un himno Himno Vamos a entrar aquí Obviamente no puedo comprar nada Bienvenidos a la explosión, A la explosión de precios que, entiendo, que no, que no puedo comprar Da igual Los cupones de descuento Me dan igual, que no puedo comprar No puedo comprar, tío Mira, este me regala una valla de tomate No está mal Mira, sí, muy bien Hipno. Lleva un cartelito en el pecho. Soy un pobre himno, una ayudita, por favor. Este himno está sospechoso, te mira fijamente. Eh, vamos a darle pasta. Mil vegas. De pudiente, que no me lo puedo gastar nada, pero basta aquí. Hala, <risa> ¿de verdad quieres darme tanto? En realidad no es un himno, es un señor que va vestido con un traje de himno. Gracias, buen mecenas. Me puse este disfraz de Pokémon pensando que la gente me daría limosna. Jaja, <risa> qué iluso. Ha sido el primero, gran mecena. Qué gran ejemplo de bondad. Estoy tan agradecido que te quiero dar esto. La mt. ¡Descanso! Perfecto. Otra mt que no voy, a suer, no voy a usar para nada. Y me ha costado mil. Eh, si sí, tú sigues ahí trabajando. Creo que el resto de personas no daban nada. No. Pero quiero mirar a ver si hay alguna domicilia. Que poder... O sea, sí, espérate Este sí que puede Que me algo Porque este es el Driflon Que salvamos En el anterior episodio eh, Limonada Sí, sí, sí Venga Ya está Perfecto eh, Con esta Y con este Deliper Venga por aquí creo que había otra con mi insignia Sí, aquí hay una ¡Cogela! 28 Y aquí hay una Más PC. Vale Aquí hay un Pokémon que quiere hablar conmigo Y, y entablar amistad Pero vamos a dejarlo ahí Solito Ya jugaré con los Pokémon en otra ocasión Y esta señorita Vale Zona nueva En la ruta 7 podemos capturar un Pokémon Y va a ser de agua Así que está genial Y encima del área volcánica O sea, puedo capturar dos Pokémon, señores Dos, ni uno No, dos vale. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Mm. A ver. No. Venga. Lo pongo aquí. Y vamos a.. Vamos a poner el primer Pokémon. Eh, Tengo montura de agua. ¡Sí! Eh... Escaña este no quiero utilizar porque me puede salir un.. Un Magikarp. Y como que no Quiero que me salga un Pokémon de agua Vamos a ver cuál sale Tentacool Agua, veneno O sea, está muy bien por si se muere Annie O por si se muere eh, Gre Está muy bien A ver, tentacool Vamos a atraparte o a intentarlo si uso ácido, le quita muy poco. Creo que necesito que quite poco. Sí, pero no tan poco, ¿vale? Lo bueno es que él también usa ácido, así que me garantizo que no me va a matar a, a Annie. Así que vamos a usar constricción. A ver si quita más que el ácido, sí, ¿vale? Vamos no a comprobar si constricción le quita mucho en el post. No, nah, quita algo. Venga, vamos a intentarlo ya. A ver si suerte. Uno, dos, tres. Bien, otro más para el equipo. A ver qué nombre le podemos dar, porque era chico, si mal no recuerdo. Vale, yo creo que este. Sí. Un tentáculo que puede ser un tentáculo muy, muy interesante. ¿eh? Sí, le ponemos mote. Y sí, efectivamente es chico, así que vamos a ponerle Joel. Minúscula Joel Para ah, adentro De Joel Walk Que hace un año que me sigue Así que muchas gracias Joel Y lo enviamos a la caja A ver Venga Y mmm, vamos a por el otro Pokémon de ruta Así, me lo quito todo de encima O lo dejo para el siguiente capítulo lo puedo dejar para el siguiente Porque a fin de cuentas tengo que subir niveles Y este es un sitio muy bueno para hacerlo Venga, sí Vamos a... A nadar Uff, no pensé Tengo que pensarme las cosas un poco mejor Aquí sale un Pokémon de tipo tierra también ya más o menos me sé dónde están los objetos ocultos. Mira, poder, Podría haber cogido un dupe, tío, que creo que es lo, lo que sale aquí. No pensé bien. Un repelente máximo. Y... Creo que por aquí hay otro objeto. A ver. No, ya por aquí no. O por ya tenemos objetos Pero por aquí hay alguien contra quien se puede pelear Míralo ahí O pues mírala ahí mejor mí. Hola, quiero pelear contigo Ainz, me pregunto si habrá Algún sitio en el que pueda Estar tranquila con mis Pokémon Obviamente aquí hay dos Pokémon que no van a Luchar nada Nadadora Nadia a los Momola Hay como Mola Y estoy mirando ya eh, Un poco para el futuro O sea, Pokémon Voy a luchar contra un Marowak Que es tipo Fantasma Fantasma Fuego Y así puedo utilizar a Gret. Vale mm... Contra los Momola Pues triturar Sigo pensando que que necesitaría un segundo tipo, aparte del veneno. No sé, veneno siniestro estaría muy bien, que da mucho miedo. A por el momento va bien, y a los Mummola por qué se curó. ¿Por qué? No lo pillé, no leí bien Algo se pilla ¿Eh? <risa> no lo pillo No lo pillo monto de agua rodea su cuerpo Ah, vale, pues agua agua. Vale uh... Ácido. Pero no entiendo. Si Annie se mueve primero porque usa.. Es que no entiendo nada ya. Me estoy haciendo. O oh, me estoy haciendo viejo y tonto. Oh, o no, no lo estoy pillando. No ha sido ninguna molestia en realidad. Gracias por darle algo de emoción a mi vida. Hm. Engreída. En fin, no con esta señora ni me moleste <ríe> en mirarle el nombre. O sea, mal, mal, mal, mal, mal. Y aquí... Nadando. Hola señor. Con la natación se ejercitan, lo, se ejercitan todos los músculos del cuerpo. Así puedo estar más preparado para cualquier situación. Pues sí, mañana mismo voy a nadar. El nadador Gerard te desafía. Un saludo para todos los Gerard, aunque creo que no, tengo, no hay ninguno en España. Pero bueno. sus Bicho agua. Bicho agua, bicho, bicho agua. ¿Qué hago? Intimidación. Bicho agua. Vamos a triturar. Que es el más fuerte que tengo. Y se lo carga. Muy bien. Superani. Superani. <risa> Habría ganado de no ser por estas agujetas que tengo. Sin sí, echarle la culpa a las agujetas. A ver. En el anterior episodio me di cuenta que no usé apenas a ningún Pokémon. Y es un nulo o sea, hay que usarlo. Pero bueno, no, no había. No había. O sea, no había ocasión. Así que vamos a usar otro Poké. Por ahí vamos a pescar. No picó nada. Ahí. Mira, esta señora quiere luchar. Y aquí está la MT doble equipo. Super útil para nada Por lo menos para mí, ¿no? ¡Ay! <ríe> ¿Qué, ¡Qué situación más fea! Bienvenido a mi islita, Pero date la vuelta Que estás ahí perreándome por, por gusto A ver, la nadadora Marlene Te desafía Un saludo para Mar Marlene murro Murro. Creo que es la única Marlene que conozco <ríe> Sheldon yo he usado en todo este episodio a Annie, así que, mmm, vamos a cambiar un poquito. Pokémon y metemos a Greg. Venga. ¿Por qué? Porque sí, porque Greg es tipo agua y lo va agu a aguantar todo. Uy, caramba, no es tipo hielo. Puede atacar hasta cinco veces. 2 3, ya está. Tranquilízate. Relaja la patas. Bueno, no tiene pata. 5, ¿eh? La suerte del bow. Uh... Guardia baja. Utiliza, utilizaría golpe de cabeza, pero tengo la impresión de que encima si no, se sube un montón la defensa Venga, derribo Esto Me va a quitar mucha vida Pero bueno No, no me quito vida Espérate, no me quito vida 65 Ah, sí, pero me quito muy poca Ani al 25. Y dice, ¿cómo es posible que haya sido derrotada mi propia islita? Venga, a ah, correr. Vamos por aquí. Y vamos a cambiar. De Ani a Kree y Ani... Psa. Pues nada, aquí... No he usado a Siul, no he usado a Romel, no he usado a Salenico, ni a Anto. Y me tengo que ir a una zona donde hay un, hay un combate contra, contra un Pokémon. O sea, o sea, hay un Pokémon de ruta que diga. ¡Hola, hola, hola! ¡Quiero luchar contra ti! ¡Sí, ven aquí! Entrenadores Pokémon y Pokémon une sus fuerzas para formar un equipo imparable. Sí, lo te digo Alfredo me desafía. Bien. Saca Basculín. Ah, hombre, ya también tengo un basculín. ¡Me gusta más ese! Pero bueno, yo tengo mucha presión y No pasa nada. A ver, puedo cambiar. Voy a intentar meter a Silent nico? No voy a meter a Siul. Que tiene absorber. que tengo el poder de basculín basculín me da mucho miedo desde que descubrí que el basculín era el basculín de la muerte me da mucho mucho miedo pero bueno Siul se va a estar curando aquí y encima esquiva todo que Siul es la bomba Terrible. Oh, ¡Tómalo ahí! ahí. venga. Muy bien, uno menos. Crea su vida al nivel 25, muy bien. Sideak sigue sí, siendo solo agua, ¿no? No voy a sacar un mes, pero si sí es el mira. Y vamos a hacer una cosa: vamos a usar reserva. A ver si realmente es útil o lo cambié por otro. La defensa especial también aumentó. Es Hidropulso. Me confunde en serio. Y vamos a usar el poder Z con picado supersónico. <risa> que capullo. <risa> es que también he notado que uso poco los poderes Z. Y para algo están, ¿no? ganado, y ahora está ganado puntos de experiencia también ha perdido, me he encontrado más en man me he centrado más en mantenerme a flote que en el combate pues sí hijo, okay. que quieres que te diga bueno eh, Gre también ya está a 25, son 78 78 aquí, okay, sí Bueno, tenemos otra vez a Anya, la Primera Y ya hemos gastado Pues prácticamente Todo sea, pues Estamos a 26 minutos Así que yo creo Creo que me da tiempo de Curar a los Pokés Que voy corriendo y ven. Bueno, ya los he curado Ya he venido, así que voy a meterme por aquí Y sí, vamos a poner Pokémon de ruta Que está Aquí Así que aquí no sé qué dice eso, dice eso. Pues nada, vamos a poner Pokémon de ruta y me gustaría que fuera un Pokémon de tipo fuego principalmente. Así que vamos a ver qué nos sale. ¡Oh! Un Salandit. Es fuego y veneno. Uy. Hubiese estado genial que encima fuera el <risa> Venga Vamos a lo que vamos Vamos a usar... Rah, sé. Constricción <risa> Que alguien me lo explique ¿Cómo pudo envenenar a un Pokémon de tipo... Veneno. Que me lo expliquen. Porque yo no lo entiendo. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meter a Agre. Es que, es que... Se salan 10 mucho, ¿eh? A ver... Vamos a capturar a un Pokémon que ni evoluciona ni nada. <risa> o sea que se supone que así es perfecto. ¡Uy! No se escapa. Oye, ¿y, ¿y me, ¿se carga ¿eh? No, no, no, no, no. De sonar tío. De sonar tío. ¡Uy! ¡Qué sonido! ¡Eso es una captura inminente! ¡Tómalo, ahí! ¡Muy bien! ¡Ya tengo a Salandit! Sí, necesito cuidar los Pokémon. Vale. Salandit se ha registrado en la Pokédex. Sí, Salasel está porque me he pasado... Eh, los pokémon los pokémon dominantes me los pasé de otro juego hasta aquí no me acuerdo para qué fue, pero vamos que no voy a usar a Salace, vale, voy a usar a Salandir. Vale y si, sí, le ponemos un mote a Salandit ¿qué mote le podemos poner? Uh -huh. De alguien que tenga mucho mucho mucho mucho que ver a mira era otro Venga. no sé si eres chico o eres chica así que este tampoco este ya está Y bastante reciente se llama Jorge Alberto. Hace cinco meses que me sigue. Y lo voy a llamar Jorge Al. Jorgeal. Jorge Albert, ¿no? A ver. Jorge. Sí, a ver. Jorge. Alberto Jorge Alberto Es Jorge Alberto Pero yo le voy a poner Jorge Ar Albert Borrar Jorge Albert Te mola más Para ti Jorge Alberto eh, Enviarlo a la caja del PC Uy cuántos Pokémon de tipo veneno tengo ahora y nada, de esto me encargo yo ahora. Y bueno, como ya llevamos bastante tiempo, lo suyo sería que se acabara aquí. Pero no. Voy a coger así. Me voy a cargar esto. Porque aquí hay algo. Una domicilia. Y ahora sí, claro que sí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, aunque me están parando el combate. Denle like. Y mira, otro salandis. Como este sea hembra, me puedo pegar un tiro, ¿sabes? No, es macho. Pues nada, terminamos con el combate. Yo estoy aquí combatiendo y yo espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like porque me ayudará muchísimo ese like. Porque la verdad que no solamente me ayuda para el canal, sino que me da la satisfacción de que estoy haciendo las cosas medianamente bien. Entonces, por favor, dame like si te ha gustado. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Y si quieres ver alguna otra serie, pues sabes que al final de este, de este capítulo, desde que yo diga adiós, va a salir una pantalla súper bonita con tres series recomendadas para que las puedas ver. Espero que sea así, que te gusten también y que te enganches a lo mejor a otros juegos aparte de Pokémon. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!